¡Hey! ¿Qué tal amigos de YouTube? Hoy te traigo 14 datos curiosos, así que quédate a conocerlos. ¿Sabías que de todo el oxígeno que respiras, el 20% es utilizado por tu cerebro? Las vacas tienen mejores amigas y se estresan cuando son separadas de ellas. ¿Sabías que los elefantes... No pueden saltar. Las patas de los tigres son tan poderosas que pueden permanecer de pie incluso después de morir. Hey, antes de seguir con nuestros datos curiosos, no se te olvide regalarme un like y suscribirte al canal. ¿Sabías que los pandas no tienen sitios específicos donde dormir? Simplemente se tumban donde están cuando tienen sueño. Los perros menean su cola hacia la derecha cuando están contentos y hacia la izquierda cuando están tristes. El pingüino macho ofrece a la hembra una roca. Si ella lo acepta, se convierte en su pareja. Algunos pingüinos no anidan y llevan los huevos en sus patas. Las ovejas se automedican cuando están enfermas, comen plantas específicas que mejoran su malestar. Los conejos tienen una visión panorámica de 360 que les permite detectar a los depredadores que se acercan desde cualquier dirección. ¿Sabías que las leonas de la misma familia viven juntas para siempre? Los machos, sin embargo, deben abandonar la manada cuando alcanzan la madurez. Dato súper curioso. Se ha usado con éxito corazones de celdo en trasplante a humanos. ¿Sabías que las cebras pueden comunicarse entre ellas? Por ejemplo, echar las orejas hacia atrás quiere decir que están enfadadas o molestas. Los zorros recién nacidos pesan 100 gramos, son ciegos y sordos y no pueden andar. Su madre debe quedarse con ellos en todo momento, mientras el padre sale a conseguir comida. Los monos son venerados en India. Son considerados la representación del dios Anumán.